La presencia además de glucosa como ayuda al cerebro y estamos para ello con la experta, con Juliana Saldarriaga la ya señor director, porque además es una nutricionista que siempre nos da esos consejitos que necesitamos, Juliana. Cuéntanos un poco de esa relación, no porque uno eh, piensa en glucosa, dice azúcar, ¿es cierto esto? Claro, lo que pasa es que nosotros debemos saber que la glucosa es el azúcar de una manera sí. simple. Y nosotros a veces nos excedemos. Estamos saliendo de un mes donde ha habido muchos excesos, ah, ¿no? Sí. Entonces, esto ya la mayoría de personas lo está viendo en el peso. Ajá. Y también lo va a ver pues en cómo está el colesterol, el triglicéridos y glucosa misma que puede estar elevada. ¿no? ¿Y, ¿Y qué relación tiene directa con el cerebro? Entonces, lo que pasa es que nosotros cuando ingerimos sobre todo alimentos muy ricos en azúcar, como estamos teniendo aquí, uh -huh. que muchas veces a los niños les damos en el desayuno el cereal, sí. que es lo más práctico, uh -huh. ¿no? O las galletitas que también a veces en la oficina uno está teniendo, el chocolatito que necesita para después estar un poquito más despierto después de, y seguir con la jornada laboral, ¿no? O la bebida gasificada en calor, en el, con este calor que ya se ha empezado. Claro, ahora aumenta el consumo aumenta, de gaseosa. También. Aumenta el consumo de gaseosa, todo eso nos da un alto aporte de azúcar. Nosotros uh -huh. necesitamos al día más o menos de 25 a 50 gramos en todo el día exagerando uh -huh. de azúcar. ¿Ya? Nosotros al tener solamente una porción ya de, de este cereal estaríamos teniendo unos 10 a 15 gramos de azúcar. Uh -huh. Sin considerar que quizás estamos poniendo el azúcar también a la bebida de café. La limonada que, que nos servimos. Refresco, la limonada, uh -huh. o si tomamos la gaseosa, o si después... La fruta a que consumimos también todo, tiene azúcar. Todo tiene ¿no? azúcar. Uh -huh. O hay algunos alimentos, por ejemplo, estas galletas que uno dice, ¡Ah, pero yo las veo súper light! Sí. No entiendo por qué están en esta mesa, pero también si vemos en la composición tiene azúcar añadido. Ajá. Eso es importante revisar. Cuando nosotros tenemos este azúcar, nuestro cerebro llega a una hormona que es la dopamina, que uh -huh. nos va a dar una sensación de felicidad. Uh -huh. no, entonces decimos, ay, me siento súper bien, estoy contento, ya estoy más activo. Uh -huh. Pero esta también, este exceso de azúcar también va a hacer que nuestro cerebro se inflame y también tenga, al, al, al tener esta inflamación, el funcionamiento no va a ser normal. Va a generar como que una adicción a esta sensación de felicidad y vamos a querer comer más azúcar. Y, y el inflamarse el cerebro por consumir tanto azúcar uh -huh. genera también eh, síntomas que nos dan, no sé, de repente dolor de cabeza asociado al consumo. Podríamos azúcar? tener diferentes, sí, DE, de cabeza y todo, porque también ACÁ, los valores de colesterol ¿NO? y de glucosa van a estar alterados. Uh -huh. Y adicional que también vamos a ver un daño cognitivo. ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? Que la persona también puede empezar a tener una pérdida de memoria a la larga uh -huh. o algo, o simplemente ya no vas a tener esa concentración de siempre. ¿no? Uh -huh. entonces Por eso es importante tener una alimentación balanceada. Uh -huh. Y acá también considerar el tema del hambre emocional. A veces nosotros estamos en un día muy... tenemos un día pesado, un día triste y ¿qué pensamos? En comer algo dulce. ¿O te da? da hambre, ¿no? no Porque el hambre, estrés te da, te da hambre y uno dice, "Ay, pero no pero, puedo dejar de comer." El hambre que te da es de estas cositas que tenemos Ajá. aquí y eso ya lo relacionamos al tema emotivo, uh -huh. ¿no? Por la dopamina que les mencionaba. Ah, mira, entonces uh -huh. sí tiene una relación directa Exacto. con el tema del cuidado del cerebro, es sí, cierto. Por supuesto. Esta inflamación que te genera, qué otros síntomas te puede generar también en tu día a día, ¿no? Claro, o sea, no solamente si vamos a hablar del cerebro, nos va a dar esa inflamación que podemos tener dolor de cabeza, no podemos sentir también ese esa, ese bajón, porque hemos tenido uh -huh. como que la dopamina por la cantidad de azúcar que hemos estado consumiendo, sí. y cuando se va el efecto es como que nos sentimos más cansados, uh -huh. como que nos falta algo, y otra vez vamos a querer. Entonces te genera como una adicción. Como una adicción, mm, exacto, yeah. ¿no? Buscando esto. Y obviamente el exceso de, de azúcar, bueno, nos va a generar un daño también en el páncreas, porque vamos a trabajar más en el hígado, y por supuesto lo que más visiblemente es para todos es la adiposidad mm, el aumento de el, peso. Aumento, de peso, el claro, aumento de peso claro que ahí recién dices uy tengo que comenzar a controlar mis niveles aquí? de azúcar Exacto, ¿no? ¿no? y por ejemplo lo que tenemos acá en la mesa que nos has puesto ejemplos claros como son galletas no como uh -huh. son los cereales es conveniente muchas personas por ejemplo estamos acostumbradas no en el loncha ya no para no comer el pancito me sirvo mi yogur con cereales correcto esto o ya estamos teniendo también eh, este comportamiento que a diario puede pasarnos factura Claro, lo que sucede es que nosotros sí podemos tener ese uh -huh. yogur con cereal, pero hay que saber qué yogur vamos a escoger y qué cereal vamos a escoger, ¿no? Porque yeah. hay yogures griegos que no tienen ningún tipo de añadido yeah. uh -huh. de azúcar, claro. que básicamente tienen un buen aporte proteico, es una buena alternativa, uh -huh. y también hay cereales que son netamente integrales, que no tienen añadidos de azúcar, que no tienen estos, bueno, acá todavía tenemos marshmallows, ¿no? Entonces, sí, entonces <risa> pequeñitos. Ya, entonces, ahí sí nos estamos excediendo. Entonces, siempre hay que buscar la, las opciones más saludables. Uh -huh. Y también es algo muy importante que le digo no todos los días comamos lo mismo. Porque ya. algunos dicen, bueno, yo voy a empezar mi dieta, voy a estar solamente con pollo, ensalada, y uh -huh. yogur y cereal. Uh -huh. Y después dicen, pero sigo teniendo el mismo peso. Y es porque estamos dando al mismo cuerpo la misma cantidad de calorías diariamente uh -huh. y por eso no tenemos ninguna modificación y también por eso pueden aparecer deficiencias de ciertos nutrientes. Ah, claro. Entonces no está tan bien en irse al otro extremo, Exacto. ¿saben qué? Comienzo la dieta y solo como esto, que en realidad no me termina beneficiando. No me va a beneficiar uh -huh. y por eso cuando acudimos al médico decimos yo estuve haciendo una dieta, no sube con una guía de un profesional y veo todos mis análisis alterados. ¿Qué podemos hacer en el caso de los pequeños uh -huh. que ahora definitivamente como están de vacaciones, van a diferentes actividades y necesitan beber más aguas? Hay más agua. Hay muchos niños que no les gusta el agua. ¿Cómo, sí. ¿cómo la podemos reemplazar para no alterar sus niveles de azúcar? Claro, lo que podemos hacer es hacer aguas saborizadas. eso eso quiere decir en un litro de, de agüita voy a poner rodajas por ejemplo de naranjita o de arándanos uh -huh. picados ¿Ya? Y lo voy a dejar ahí en la refri como que una hora para que asiente este sabor. Uh -huh. Y al, al, al niño lo voy a ir dando de esta manera, va a ser una manera natural, pero va a tener sabores diferentes que van a ser uh -huh. atractivos para, para el, el pequeño. Ah, perfecto. Entonces sí le puedo colocar uh -huh. eh, agua, mezclarla con fruta. Con fruta picadita, exacto. Uh -huh. No hacerlo jugo porque ahí ya estaría aumentando más todavía el, el azúcar propia de la fruta. Claro. ¿no? Más concentrado, uh -huh. pero sí de esta presentación. ¿Cómo puedo consumir? Porque un dulcecito siempre se antoja. Uh -huh. ¿Cómo recomiendo Acomiendan ustedes el tema de determinarnos por día. ¿sí? Claro que sí, hay que fraccionar, no, es que uh -huh. no quiere decir de que la No dieta... comas, ¿no? Exacto, nosotros no queremos decir no comas, simplemente que debemos aprender pues, a balancear y a con los gustitos. Uh -huh. No vamos a escoger quizás ese chocolate que, que podemos encontrarlo en el kiosco, que tiene pura azúcar, pero sí uno de alto porcentaje de cacao, ¿no? Uh -huh. Podemos consumir eh, frutos deshidratados, frutos, deshidratados uh -huh. frutos secos también como alternativas, y ahora también hay algunas, algunas galletas que hay que revisar el empaque, hay que tomarnos esa molestia. Uh -huh. Y ver que, obviamente, no tengan añadidos, ¿no? Importante lo que, eh, lo que podemos mostrar aquí, ¿no? El azúcar rubia. Uno incluso dice, ay, no, yo no consumo azúcar blanca, consumo azúcar rubia, es más saludable, no me va a hacer daño, puedo echarme las cucharitas que quiero endulzar, ¿no? Con mi cuchara incluso de sopa. Sí. No, entonces, ¿cómo consumir el tema del azúcar también eh, al momento de endulzar nuestras bebidas? Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es, si bien el azúcar rubia es mucho más sana, uh -huh. ¿no? Que el azúcar blanca, que, que nosotros vemos, pero eso tiene igual bastante aporte calórico, ya. entonces también nos va a elevar. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero seguir teniendo este dulzor, lo cambio por una stevia, una stevia orgánica, ya. una buena alternativa. Uh -huh. ¿Por qué hago el hincapié de que sea orgánica? Porque ahora en el mercado hay muchas stevias uh -huh. que igual tienen ciertos aditivos, ciertos, ciertos ulcorantes, y de igual manera tienen un aporte calórico que pueden brindar. Entonces, uh -huh. de preferencia que sea la stevia pulverizada, o si es que dicen, bueno, yo no cambio mi azúcar por nada, disminuir, disminuir uh -huh. esa cantidad, porque a veces nosotros decimos, yo con Consumo poco, solamente le pongo una cucharadita, pero durante el día estoy tomando quizás 7 vasos de algún refresco o bebida y todo día son 7 cucharadas al día, uh -huh. aparte de lo que estamos consumiendo. Perfecto, Juliana. Gracias, como siempre, Gracias. darnos esos detalles, los consejitos además para controlar también los niveles de azúcar. ¿Cómo te encontramos tus redes? Sí, por supuesto. Ven otra tanto en Facebook como en Instagram como en nutricionista Juliana Saldarriaga o por el portal de Salud en Casa. Perfecto. Ahí está Juliana Saldarriaga. Entonces, como siempre, dándonos las recomendaciones. Vamos a cambiar de tema, ¿qué les parece? Vamos a hablar.